El karma no es la venganza del universo, es el reflejo de tus acciones, todas las cosas que salen de ti, regresan a ti. Así que no es necesario que te preocupes por lo que vas a recibir, preocúpate por lo que tú das. El karma es un concepto que ha estado presente en muchas culturas y religiones a lo largo de la historia. Se puede entender como una especie de ley natural que rige nuestras acciones y sus consecuencias. Pero, a diferencia de lo que muchas personas pueden pensar, el karma no es una forma de venganza del universo. Es simplemente el reflejo de tus acciones. Todo aquello que hacemos, decimos o pensamos, tiene un impacto en el mundo que nos rodea y en nosotros mismos. Cada una de nuestras acciones, buenas o malas, genera una energía que se expande y regresa a nosotros en algún momento. Es por eso que se dice que el karma es una ley de acción y reacción. Pero aunque pueda parecer una forma de justicia divina, en realidad el karma no tiene una connotación moral. No hay acciones buenas o malas en sí mismas, sino que dependen de las intenciones detrás de ellas. Por ejemplo, si alguien ayuda a otra persona con la intención de obtener algo a cambio, el resultado de esa acción será diferente al de alguien que ayuda sin esperar nada a cambio. Por lo tanto, es importante preocuparnos por lo que damos, en lugar de preocuparnos por lo que vamos a recibir. Si vivimos con amor, compasión y gratitud, generaremos una energía positiva que se reflejará en nuestras vidas y en las de los demás. Por el contrario, si vivimos con mala intención, ira y resentimiento, es probable que atraigamos situaciones negativas. Hola, soy Rafael Gómez y hoy quiero traerte un bello video donde hablaremos a profundidad del karma y sobre cómo hacer que a nuestras vidas las cosas buenas lleguen. Naturalmente, esto en otras palabras lo podríamos expresar así, lo que uno siembra es lo que uno cosecha. Si quieres saber de qué manera sembrar cosas buenas para tu vida y gozar del fruto de ellas, te recomiendo ver este video hasta el final. Según el concepto del karma, las acciones que se consideran buenas son aquellas que vienen del corazón, que son fruto de una intención positiva y que generan un impacto positivo en el mundo que nos rodea y en nosotros mismos. Algunos ejemplos de acciones buenas son la ayuda a los demás, sin esperar nada a cambio, la generosidad y la compasión hacia los demás, la honestidad y la integridad, la gratitud y el agradecimiento, la práctica de la meditación y la reflexión, el perdón y la capacidad de dejar ir el rencor y la ira. Estas acciones no solo generan un impacto positivo en el mundo que nos rodea, sino que también tienen un impacto positivo en nosotros mismos. Al actuar con amor, compasión y gratitud, atraemos más de lo mismo a nuestras vidas, creando un ciclo positivo de acción y reacción. Es importante destacar que no se trata de hacer acciones buenas con la intención de obtener algo a cambio, sino de hacerlas desde un lugar de amor y compasión hacia los demás y hacia nosotros mismos. De esta manera, estaremos actuando en armonía con la ley del karma y creando una vida plena y satisfactoria. De nuevo, la base para que esto en realidad sea para tu bien es que todo lo que hagas, hazlo sin tener el deseo de esperar nada a cambio. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que deberás estar dispuesta a esperar incluso lo malo a pesar de que sientas que haces el bien. A veces en esta vida, las cosas no siempre son así de sencillas. No es que tú obres en buen corazón y ayudes a quien lo necesite, esperando que por esa acción algo bueno te suceda. De hecho, puede pasar que algo malo te llegue a ocurrir. Si estás dispuesto a aceptar eso último, entonces irás por el camino de entender este principio del karma. Que dicho sea de paso, es el resultado de tus actos que se devuelven. Pero para evitar que esperes algo, Deberás ser consciente que en muchas ocasiones tendrás palos y golpes ahí donde esperas flores y abrazos. Así, una base importante para que todo esto cobre sentido, es que deberás hacer todo en virtud de hacerlo de buen corazón. Y no esperando nada a cambio, o aún incluso, aceptando que puede que recibas cosas malas en tu vida. Como enfermedades, traición o calumnias. Que es común que pase. La bondad y las buenas prácticas hacia los demás, tarde que temprano traerá para ti cosas buenas. Siempre y cuando no esperes que esas cosas vengan. El altruismo es un estado muy natural del ser humano y podemos escoger el altruismo como un modo de vida. Sin embargo, ¿qué pasaría si una persona practica la maldad y siempre busca herir a los demás por ambición y gusto? Puede que el karma le juegue en contra. Una persona que hace mal a otras personas sin contención, por ambición o egoísmo, puede esperar experimentar consecuencias negativas en su vida. La ley del karma dice que todo aquello que hacemos, decimos o pensamos, tiene un impacto en el mundo que nos rodea y en nosotros mismos, y que cada una de nuestras acciones genera una energía que se expande y regresa a nosotros en algún momento. Si una persona actúa con mala intención, ira y resentimiento, es probable que atraiga situaciones negativas a su vida. La energía negativa que se genera a partir de acciones egoístas y dañinas puede generar relaciones tóxicas, conflictos y problemas en su vida personal y profesional. Por otro lado, las personas a las que se hace daño también pueden experimentar consecuencias negativas lo que puede generar un ciclo interminable de acción y reacción negativa. A veces simplemente, a veces podemos estar muy cegados por nuestros dolores, que naturalmente podemos terminar por herir a otras personas. Y esto genera una bola de nieve en nuestra contra. Entre más heridos estamos, más propensos estamos de herir y desde luego repetir el ciclo. Mucha gente, es cierto. No hiere o lastima porque quiere, es porque está tan lastimada que igualmente hace lo mismo con los demás. Tristemente, hay muchas personas allá afuera con tremendas heridas que sencillamente herir es lo que saben devolver, y en consecuencia siguen atrayendo más dolor. Fueron lastimados, ahora lastiman. Los vuelven a lastimar y ellos lastiman indiscriminadamente no buscan a quien les debe, sino quien les paga. Este ciclo se debe romper, pero ¿cómo? Para romper este ciclo de herida y dolor, es importante que las personas se tomen el tiempo para sanar sus propias heridas. Esto puede incluir la búsqueda de ayuda profesional, la práctica de la autorreflexión y la comprensión de las causas subyacentes de su dolor. Además, es importante aprender a manejar nuestras emociones y a actuar desde un lugar de amor y compasión, en lugar de ira y resentimiento. Cuando estamos sanos emocionalmente, somos menos propensos a herir a los demás y a atraer más dolor a nuestras vidas. Romper el ciclo de herida y dolor es esencial para vivir una vida plena y satisfactoria. Es importante sanar nuestras propias heridas y aprender a actuar desde un lugar de amor y compasión para generar un impacto positivo en el mundo y en nuestras propias vidas. Una introspección a nuestras propias emociones será vital para poder lidiar con nuestras emociones. Desde la perspectiva del psicoanálisis, por ejemplo, Sigmund Freud argumentó que las experiencias traumáticas de la infancia pueden influir en la forma en que las personas lidian con sus emociones y sus relaciones con los demás. Para Freud, es importante identificar y procesar estas experiencias traumáticas para poder superarlas y sanar las heridas emocionales. Por su parte, Carl Rogers, uno de los padres de la psicología humanista, argumentó que para romper el ciclo de herida y dolor es importante desarrollar una conciencia positiva y una autoconfianza saludable. Según Rogers, la autoaceptación y la empatía son claves para mejorar nuestras relaciones con los demás y para superar las heridas emocionales. En el ámbito de la psicología conductual, BF, Skinner argumentó que las personas pueden aprender nuevos comportamientos y reemplazar comportamientos dañinos con comportamientos saludables a través de la terapia conductual y la reestructuración cognitiva. Curar nuestras propias heridas también es base útil para empezar a trabajar el karma. Pero, ¿qué podemos hacer? Dicho lo anterior, ¿de qué manera te puedes granjear un buen karma? Aquí algunas ideas. Prestar apoyo a personas que están pasando por situaciones difíciles puede ser una forma muy efectiva de ayudar y generar un impacto positivo en el mundo. Aquí hay algunas maneras de prestar apoyo. Escuchar sin juzgar, ofrecer un espacio seguro y confidencial donde la persona pueda hablar de sus sentimientos y pensamientos sin ser juzgada es una forma valiosa de apoyo. Ser compasivo, ofrecer un abrazo, una sonrisa o una palabra de aliento puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien que está pasando por un momento difícil. Ser paciente. A veces, las personas que están pasando por situaciones difíciles pueden tardar en abrirse o en procesar sus sentimientos. Ser paciente y estar ahí para ellos es una forma valiosa de apoyo. Ofrecer ayuda práctica, ofrecer ayuda práctica, como cocinar una comida o hacer una tarea por ellos, puede ser una forma efectiva de mostrar apoyo y hacer que se sientan menos solos y más cuidados. Referencias a recursos, si la persona está pasando por una situación muy difícil, puede ser útil ofrecer referencias a recursos profesionales, como terapeutas o grupos de apoyo, que puedan ayudarlos a procesar sus sentimientos y a encontrar soluciones. Es importante recordar que cada persona es única y que lo que puede ser útil para una persona puede no serlo para otra. Lo más importante es estar presente y dispuesto a ayudar de la manera que sea más efectiva para la persona en cuestión. Prestar apoyo a los demás puede ser una forma valiosa de generar un impacto positivo en el mundo y en nuestras propias vidas. Otra cosa que puedes hacer para poder granjearte un buen karma es participar de voluntariados. No importa cuál sea la situación que tengas, un voluntariado es siempre bienvenido. Al ser voluntario, podemos ayudar a personas y comunidades que lo necesitan mientras aprendemos nuevas habilidades y nos relacionamos con personas nuevas y diversas. Hay muchos tipos de voluntariado que se pueden hacer dependiendo de tus intereses y habilidades. Aquí hay algunos ejemplos. Voluntariado en organizaciones benéficas puedes ayudar a organizaciones que luchan contra la pobreza, la enfermedad o la injusticia social, ofreciendo tu tiempo y habilidades. Voluntariado en programas de ayuda a los animales, puedes ayudar a animales abandonados o en peligro, ofreciendo tu tiempo y apoyo a organizaciones de protección de animales. Voluntariado en programas de tutoría o mentoring, puedes ayudar a jóvenes en situaciones vulnerables ofreciendo tu tiempo y consejos para ayudarlos a alcanzar sus metas y sueños. Voluntariado en programas de cuidado del medio ambiente, puedes ayudar a proteger y restaurar el medio ambiente, ofreciendo tu tiempo y esfuerzo a organizaciones que luchan por el medio ambiente. Voluntariado en programas de ayuda a personas mayores o personas con discapacidades, Puedes ayudar a personas mayores o con discapacidades, ofreciendo tu tiempo y apoyo para mejorar su calidad de vida. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos tipos de voluntariado que se pueden hacer. Lo más importante es encontrar un voluntariado que refleje tus intereses y valores y que te permita hacer una diferencia positiva en el mundo. Ser voluntario puede ser una forma valiosa de aprender, crecer y hacer una diferencia positiva en el mundo.